Me gustaría decir ahora unas palabras a propósito del peso excesivo que tiene el pragmatismo en el enfoque de la relación entre eh, investigación científica y aplicaciones tecnológicas en la actualidad. Esto es muy fácil de constatar. Vemos incluso pues, que eh, las concesiones de los últimos premios Nobel eh, en ámbitos como la física pues se ve claramente que se premia un tipo de investigación que tiene una finalidad claramente pragmática. Eh, nada que objetar a ello, pero oh, sí es eh, un eh, suceso, un hecho, que debería hacernos reflexionar, o sea, qué modelo de conocimiento científico se está eh, desarrollando. ¿no? Este pragmatismo de John Dewey planteaba que la verdad eh, de un conocimiento es siempre dependiente del contexto de aplicación y eh, el contexto de aplicación es determinante también en el propio desarrollo de ese conocimiento. Por tanto, la finalidad que perseguimos al construir un conocimiento acaba siendo esencial en eh, relación a su eh, resultado a sus fines, a sus aplicaciones, etcétera, etcétera. Eh, darle excesivo peso al pragmatismo eh, puede ser visto como algo positivo. De hecho, hoy en día, para muchas personas, sería el único enfoque coherente de la investigación. Sin embargo, tenemos que ser conscientes de eh, lo que supone este excesivo peso del pragmatismo, del riesgo que corremos al conceder un peso determinante a los aspectos pragmáticos. De nuevo, me gustaría hacer aquí una apología y una defensa de lo inútil. Eh, en el fondo, eh, como Ortega y Gasset eh, nos dicen, eh, el no solo el científico, sino también el tecnólogo necesita desarrollar su trabajo en un ambiente de no excesiva presión pragmática. Vemos incluso en ciertos ámbitos de desarrollo tecnológico actual cómo se trata de buscar un entorno de trabajo en el cual los ingenieros no se sientan excesivamente obsesionados por los resultados, presionados, angustiados por ello. ¿no? En este sentido, pues son modélicos eh, los sistemas de trabajo en las empresas más punteras de Silicon Valley, eh, donde pues, se trata de crear un entorno agradable, donde el eh, trabajador pues, se sienta relajado, y todo esto tiene una repercusión sobre la creatividad. El eh, enfoque excesivamente pragmático supone una agresión al potencial creativo y debería ser cuestionado.